Estamos de vuelta, mis amigos, por ustedes en este momento. Vamos a recibir a nuestro compañero Arizmendi, la antigua. Arizmendi está en la oficina del licenciado Ridaini Rodríguez, quien acaba de, de reelegirse como presidente de la acepcional Duarte del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Adelante, Arizmendi. Adelante, buenos días. Gracias, así mismo es, en esta ocasión me encuentro acompañado de Ridalniz Rodríguez, quien el pasado sábado ganó las elecciones una vez más eh, para presidir el colegio de abogados de la seccional Duarte Ridalniz. Eh, ¿Alguna anomalía durante el proceso de votación del pasado sábado? Eh, muy buenos días. Eh, eh, en principio eh, tuvimos dificultad para iniciar las votaciones porque los padrones de dos mesas eh, llegaron, llegaron los de San Pedro de Macorís, pero siempre hay una confusión entre San Francisco y San Pedro. Pero se subsanó ese problemita y y las votaciones eh, eh, se dieron con normalidad. Aprovechando el agradecimiento, que da mi agradecimiento a todos los abogados que se dieron cita y nos apoyaron al equipo eh, que nos acompaña en la plancha, el equipo trabajador, Selena, Laura, Damián, Natacha, Lorenzo. Eh, ¿Cómo has visto el desarrollo de, de la audiencia de la operación Antipulpo? ¿Cuál es la expectativa? Bueno, eh, fue una medida bastante larga, con varios incidentes, y entendemos que eh, todos los casos donde existe eh, un caso grande de corrupción, no se sabe cuál será el desenvolvimiento. Vamos a ver si en este proceso realmente sale a la luz la verdad y lo que tenga culpabilidad sean eh, castigados. Pero para eso se necesita aparte de un Ministerio Público independiente, una, unos jueces independientes, cosa que en la actualidad no lo tenemos porque su cabeza está contaminada, su cabeza es alguien que si este gobierno quiere de verdad que la justicia marche bien, debe de, de, de quitar esa cabeza. ¿La cabeza es, de quién? De Henry Molina. Todos saben que Henry Molina tiene un objetivo en la justicia y es una persona que ha demostrado que el juez que no haga lo que él quiera tiene problemas. Es decir, que si no se quita Henry Molina de la justicia, entonces en ese caso no habrá justicia. Entonces, ¿cuáles usted cree que serán las medidas que se le impondrán a esta persona? Como son personas adineradas y, y el código establece la, el peligro de fuga y gente que tiene suficiente arraigo, me imagino que la mayoría va a tener prisión domiciliaria y garantía económica, cosas así. Pero prisión preventiva lo dudo, porque estamos hablando de delito económico, no así de delito de, de homicidio y cosas que ameriten una prisión preventiva. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones del licenciado Ridani Rodríguez, quien el pasado sábado eh, ganó las elecciones del colegio de abogados de la seccional Duarte. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. no, vámonos, vámonos, gracias Arismendi. Aprovechamos para felicitar a Ridalnes por ese, ese nuevo triunfo independientemente de la situación que de paralización de las elecciones hace como un año que se paralizaron ¿verdad? Sí. se celebraron ahora pero él se mantuvo ahí en la posición eh, bueno, dando la cara por el colegio entonces parece que eso también eh, eh, tuvo un, un, un buen comportamiento durante el desarrollo de la pandemia eh, preocupado por la situación de los abogados y eso le ganó el apoyo de la gente lo felicitamos de todo corazón y le auguramos éxito en esa, eh, en, esa nueva, en esa nueva oportunidad que le da la clase abogaderil que espero de, que, de la provincia. Que espero que pueda ridarme en esta ocasión, hacer que Surún cumpla el compromiso que asumió con la maestría de Derecho Constitucional de la UAS y que ha dejado varado a todos los abogados esperando oh. la, la el, proporción el del colegio y el pacto. Ay, Vamos a ir hacia allá. Pero Bien. creo que es la mejor oportunidad que tiene para cumplir la palabra que te han dado la nueva oportunidad. Le hemos dado a los abogados, le hemos dado la nueva oportunidad. Bien, cómo no.